Se cumplen 31 años del sismo del 85. ¿Cómo es que esta torre sobrevivió a un sismo tan, tan fuerte que, que fue tan destructivo en la Ciudad de México? En un momento de la torre se construye en una zona de alta sismicidad y de, sobre condiciones eh, de mala calidad del subsuelo. Mala calidad para construir pues, verdad, lo que es la zona que ocupaba el lago de Texcoco parte de los límites del islote y en este espacio eh, había agua y lodo con ¿eh? la, la conquista de México se deseca el lago pero la presencia de agua en el suelo existe entonces lo que tenemos abajo de la torre comunicana es arcilla saturada de agua al 100% en ese sentido eh, es pues un suelo fangoso en el cual se hunden las estructuras entonces, eh, cuando se construye la torre, se idea un sistema para poder poner un edificio en una zona donde eh, no son buenas las condiciones de sustentación. ¿eh? Se piensa en reunir varias teorías existentes en una sola estructura, y en este caso se hace un cajón de concreto para aprovechar el agua. Este cajón de concreto funciona por principio de flotación, es decir, el agua crea un empuje contrario al peso del edificio y flota el edificio luego, otro apoyo es el sustento directo que consiste en pilotes de punta son pilotes que están apoyados sobre estratos resistentes vamos a ver esta capa de arcilla como una serie de capas llamémoslo así con mantos o lentes de gravas existentes entre cada uno de ellos entonces, se aprovecha un estrato a partir de los estudios que hacemos, un estrato que está a 33 metros de profundidad, para colocar el apoyo directo, que es a base de pilotes, que son equivalentes a cualquier pata de una mesa, por ejemplo, ese es el, el ejemplo claro, digamos, la base del cajón de concreto sería la cubierta de una mesa y las patas apoyadas sobre el suelo, en este caso, sobre una lente de grava. Entonces ya tenemos dos de los principios, que es flotación y apoyo directo. Ahora nos falta la compensación de masas, es decir, para hacer este cajón de concreto hubo que hacer una excavación y esa excavación implica que se retiró masa del suelo y se compensa con el peso del edificio, son solo los tres principios que se reunieron en este edificio por primera vez en cualquier estructura del mundo y que sirvieron para sustentar el edificio entonces tenemos un muy buen anclaje en el subsuelo en un subsuelo que viene ondas sísmicas y la magnitud es única okay. ¿Eh? pero estamos hablando que este sismo cualquier sismo, en este caso es del 85 okay. su intensidad se ve incrementada precisamente por las características del suelo como los diseñadores estamos hablando de ingeniero Leonardo Sebar un grupo de ingenieros mexicanos el ingeniero Alfonso González Paullada Eduardo Espinosa que están al mando bajo el mando del ingeniero Adolfo Sebar hacen los cálculos en base a una nueva teoría de diseño estructural en base a signos, una teoría dinámica esta teoría es generada por el doctor Nectar Newmark, Que es un consultor de, de este proyecto Entonces se aprovecha esta teoría nueva Y se genera un estudio De lo que sería La estructura del edificio Bajo cargas dinámicas Que es el movimiento de sí. Por primera vez se hace un diseño De esta índole Y se genera una solución a La base de estructura de acero Lo cual permite la tener la altura del edificio tal cual la teníamos este beneficio de esta estructura básicamente de acero es que es flexible en determinado momento es elástica, se deforma pero vuelve a su posición original bajo determinadas cargas siempre y cuando no se, no se sobrepasen esas cargas. entonces el edificio ya queda como una estructura de acero con una cimentación muy específica y ello es gracias al diseño que se hizo entonces cuando viene el sismo del 85 estamos hablando de que el edificio está preparado para soportarlo ¿Eh? tiene la, las características estructurales que le permiten deformarse sin perder la estabilidad okay, entonces nada más en este apuntar se habla mucho o es como un mito bueno tal vez el de el sistema de gatos hidráulicos es este si sí hay un ah. principio hidráulico, ah, el principio sí. hidráulico es la uh -huh. presencia de agua en el manto freático que crea un empuje contrario al peso del edificio. Uh -huh. Si sí existe la presencia de un principio hidráulico, pero gatos como tal no lo hay Ok, oiga, eh, actualmente eh, si ocurriera un sismo de igual magnitud o de mayor magnitud por este principio que menciona, por esta forma en la que está construida la torre, ¿está lista para soportarlo? ¿no? Eh, indudablemente que sí. Después del siglo del 85 se hicieron estudios a nodos específicos, se muestrearon varios nodos, se descubrieron columnas, y conexiones entre traves y vigas, y columnas y se encontró que el edificio está impecable, está como cuando se construyó. Entonces, partiendo de esa misma idea y dado el mantenimiento que se ha llevado, podemos asegurar que la estructura del edificio está en perfectas condiciones entonces, toda esta parte de cimentación que nos platicaba está al 100% digamos por el paso del tiempo no ha sufrido ningún daño o ningún este algo que le que haya es el caso, sí. realmente lo que ha, le puede dar vida o mayor vida útil a un inmueble es justamente el mantenimiento entonces este edificio ha tenido mantenimiento y en todo sentido se ha respetado eh, la condición de especulación original y en su momento se ha protegido todo lo que son las conexiones y juntas a modo de que tenga un comportamiento adecuado. Se lleva un registro de, del comportamiento del edificio y en este registro se determina que las condiciones son como el día que se construye El edificio, por las características que tiene, requiere un mantenimiento frecuente. Estamos hablando de que tenemos mantenimientos preventivos desde el punto de vista de funcionalidad del edificio, desde el punto de vista seguridad del edificio, desde el punto de vista operación y desde el punto de vista estético. Las prioridades evidentemente son la seguridad, el funcionamiento y la operación. del nuevo, en cuanto a la cuestión de apariencia, diariamente se hace todo lo que se debe hacer, pero hay que partir de que existe un mantenimiento preventivo de todos los sistemas hidráulicos, todos los sistemas eléctricos todos los sistemas de seguridad, todos los sistemas de transportación. Esto, independientemente de que se hacen algunos por medio de, de empresas externas y otros de trabajos internos de nuestro personal, esto es un trabajo que se lleva constantemente, a modo que el edificio pueda garantizar por su propia infraestructura las condiciones de seguridad y operación para quienes estamos en él.